Fueron velados este martes los restos del niño Víctor Manuel Álvarez Alberto, de apenas un año, quien falleció la tarde de ayer electrocutado. Hecho ocurrido en el sector Barrio Azul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Familiares ofrecen detalles del lamentable hecho. Ay, oh, yo le todo durmiendo. Yo le había dado su leche. Y despierta y le di su comida. Y cuando.. Eh, el hijo mío llegó que va a comer también. Es eh, de una vez porque él iba a ser el padrino y lo quería como si fuera su papá. Y él decía que si el papá no lo había declarado, tal, él lo declaraba porque lo querían, se querían uno al otro, nos queríamos todos los tres. Entonces, él eh, se baña, el hijo mío, se baña se, hasta tres veces al día y se bañan él le echó un chindiago en una poncherita para que se sentara ahí en la ponchera en lo que dice ese, ese pie chindiajero todavía una tensión de radio y el abanico ahí a la verdad de la ponchera porque no tengamos baño ni tengamos, ni tengamos baño por eso no donde bañarnos ni ten, entonces, en, la, en la salita que tengo la cocina y baño y todo junto entonces la, la, la, la atención, una atención nueva, que di yo 100 pesos por ella, que no tenía ningún pelado, pero le hizo contacto a, a, al niño y él me dice, mami, mami, ven huye, huye. Y cuando yo salgo, blandiningo el niño, estaba así yo, pero son de su bien, gracias esta gracia que... que pues corriente no era la nevera porque la nevera me la pagué 500 pesos y me la dejan dañar igual de, de que sería eso el, el niño inmediatamente ya estaba um, muerto para NTN, su noticiero regional joan paulito